Muy, muy buenas tardes, noches, y muchísimas gracias, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y te conjuro de mujeres, sí, con una intersección de Nicolás y otros, lo que prueba que el patriarcado se va a caer. No busques a nosotros por las oportunidades que tú tuviste. Y me parece que a mí me ha pasado algo de eso, es decir, uh, en muchas en mucha, en mucho, en mucha medida me he sentido siempre una privilegiada, me he sentido una privilegiada justamente por haber dispuesto de estas ideas libertarias me sentí una privilegiada por asociarme a los motivos más justos. Me sentí una privilegiada por haber despertado muy tempranamente a la idea de justicia y de que nadie sea humillado. En fin, cuando hice el camino que hice, sobre todo los años de exilio me marcaron muchísimo. Ahí de líder feminista, y ya conté muchas veces cómo fue. De modo que era el capítulo que me faltaba, un capítulo alentante era con todas nosotras y que de alguna manera me hizo pensar, sí, en las oportunidades que las otras no habían tenido en todo caso. En fin, yo tengo que agradecer a la vida, a la vida, a la vida, sí. Soy un ser además bastante indulgente conmigo misma porque me tomo también con mucho humor, sobre todo, eh, no me tomo con humor las cuestiones que hago mal, esas soy tengo un subversión terrible, pero en general eh, sí he defendido muchas causas con la humorada. Y la verdad que el sentido oportuno del humor puede ser tan importante como el sentido oportuno de la ira. Pero bueno, en realidad a veces hay que mutar un poco la ira por el humor, sobre todo para eh, convencer acerca de las omisiones, acerca de las... Uh, sobre todo de las exclusiones y de las discriminaciones. En fin, gracias, gracias, gracias, porque acá tengo hijas putativas todas, y tengo nieta como nadie, que ya es una nieta putativa, porque es la tercera generación. Gracias. Gracias a Laura, gracias Karina, gracias Graciela, gracias, estamos seguras las feministas de que hemos venido a liberar a los valores. Hemos venido a liberarnos, sí, a las mujeres, pero por favor acepten este reto, libérense de mochilas tan odiosas, tan ridículas, en fin, que han... Como estamos en esta primavera, quiero decir también que me, me sorprende que haya renovado estéticamente la vida de la colección de Clarkson, pero tengo que decir que la fotografía en realidad vale muchísimo más que los tres. Que, que al margen de varias pilas que, que ha traspasado eh, mantiene algunas características que son constantes y son justamente las que enumeraron las compañeras yo podría agregar algunas cosas y sería solamente cambiar de palabra porque hay características que son predominantes como la inteligencia, la generosidad a mí me gusta decir que ella es amorosa, que ella brinda amorosidad, que tiene la voluntad siempre de prohijarnos a las mujeres, a los hombres, a todos, a todas, a todos, eh, Una voluntad, una pasión, la inteligencia de trasladar la academia a la calle y la calle a la academia tiene una escucha muy importante, uno podría suponer que no, porque tiene tanta contundencia cuando se expresa, es tan histriónica, pero escucha, escucha mucho, reflexiona, sobre esa reflexión trabaja y construye el ver con todos nosotros. Por eso decía, no estoy diciendo nada nuevo, estoy diciendo con otras palabras lo que ya nos sentimos muy acompañadas y también nos propone nuevos desafíos. Eh, nuestro sector político eh, ha tenido el privilegio de transitar todo lo que fue la lucha por eh, la interrupción voluntaria del embarazo de la mano de Dora. Dora nos enseñó muchísimo. Eh, Dora nos enseñó a pensar libremente porque otra de las características que ella tiene es que está libre de prejuicios. Y esa es una característica, me parece fundamental, para poder aprender y para poder enseñar y transmitir ese conocimiento, no solamente en la academia, sino también en la calle. Donate, queremos, queremos, queremos Gracias a todos. Pero no nació en estos tiempos. Yo recuerdo de mis épocas de estudiante en la facultad de Derecho que estudiaba el Código Civil y no hace tanto tiempo, ahora hace o sea, algunas décadas, el siglo pasado, pero el Código Civil establecía que la mujer casada tenía que pedir autorización del marido para, para celebrar un contrato o la ley de contrato de trabajo. Todavía hoy tiene algunas reminiscencias. No han sido modificadas, pero contenían eh, disposiciones que hoy nos espantarían a todos. Y que si no nos espantan es porque hubo un movimiento feminista que existía, que empujaba, con mujeres que se fueron sumando y en eso destaco la presencia, me no quería decir prehistórica. La lucha de muchas mujeres que fueron construyendo el feminismo en la Argentina y que fueron logrando que en este momento que tan presente como está. Pero para finalizar, porque tenemos que ser muy breves, quería destacar una cosa en particular de Dora en este momento político. Yo sé que ella hizo un gran renunciamiento, y así lo expresó, al aceptar, después de mucha insistencia, y de que por suerte un grupo de compañeras la lograran convencer y las listas del frente de todos, todas y todas. Sé que es un gran pronunciamiento, porque ella expresa, creo yo, esta es mi interpretación del pronunciamiento, a todas las mujeres. Creo que ella tiene vocación de expresar y de representar con sus obras, con sus escritos, con su lucha a todas las mujeres e integrar una lista la hace parte momentánea de un sector que pretende representar a todos también, todo y a todas y a todas. Yo creo que ha hecho un renunciamiento, pero que tiene una justificación que yo le encontré, que no sé si es la que Dora está pensando, pero en la que yo le encuentro, de su presencia, de su nombre, de su lucha, aparte cuando una vez que se metió Hace todo con pasión, como dice una parte del libro que justo enganché y que me encantó. Eh, ella dice que va a hacer las cosas con pasión y es de la vida. Y se metió y ahora es una candidata que tenemos que seguir de atrás para alcanzarle. porque lo que han dicho todas las compañeras es parte de lo que Dora transmite en cada lugar, en cada rincón de esta patria que claramente se superior la patria de la Argentina y de la patria grande esta gran compañera transmite todo lo que uno quiere ver es una compañera militante feminista con un fuerte compromiso político para nosotras las que hacemos política mirar ahora en este tiempo es eh, aprender todos los días Queremos construir siendo mujeres peronistas, políticas, comprometidas con este tiempo histórico. Así que yo no tengo más que palabras de agradecimiento porque la vida me la puso en el camino, porque la vida me la hizo conocer a esta gran mujer y porque tuve el honor, como muchas de ustedes, compañeras, de que un día me abrazara y me dijera: Flaca, vale para adelante, tenés pasión y yo reconozco en esta compañera esa pasión de las Okay, so I like que es donde Dora debe estar porque es en ese lugar donde se concentra todo lo que queremos que se termine que es como la representación sintética del patriarcado en el Senado es donde no pasó la interrupción voluntaria del embarazo sino ya se